En este primer vídeo vamos a ver una serie de cuestiones básicas sobre hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es un tipo de documento que almacena datos en forma de tabla. Además, permite manipular los datos, aplicar fórmulas matemáticas, fórmulas de búsqueda, consultas, manipular los textos, etc. Las hojas de cálculo pueden utilizarse en la gestión de datos ordenados por filas y columnas. Aquí podemos ver el ejemplo de analítica del canal de YouTube de aso Politécnico A, en la que se muestran los datos de visualizaciones de los vídeos del canal durante la última semana, ordenados en base al número de visualizaciones. También es una buena herramienta de cálculo ampliamente utilizada en ingeniería, finanzas y otros sectores. Para cálculo es muy útil en todos aquellos procesos que haya que hacer un mismo procedimiento de cálculo periódicamente, ya que únicamente tendremos que introducir los nuevos datos y podremos acceder a los resultados de un modo bastante inmediato con un ahorro de tiempo y reducción de errores importante. Aquí podemos ver un ejemplo de cálculo de costes de accidentes en el ciclo de prevención de riesgos laborales de ASO Politécnico. Las hojas de cálculo también son el destino donde se almacenan los datos obtenidos a partir de formularios Google y son el lugar y la herramienta con la que es posible procesar dichos datos. Aquí podemos ver una de las que utilizamos en la que se han eliminado los datos personales y se corresponde con el formulario que se ha utilizado para solicitar videoconferencias en las jornadas de puertas abiertas del centro. Hay diferentes aplicaciones para hojas de cálculo. Esta es la de Google, luego está Microsoft Excel y también están las libres de OpenOffice y LibreOffice, Calc. Aquí podemos ver en la pantalla una hoja de cálculo de Google tal y como se ve cuando creamos una nueva hoja de cálculo. Básicamente es una tabla con 26 columnas nombradas en la parte superior de la A a la Z y mil filas nombradas del 1 al 1000. Este número de filas y columnas Puede ser ampliado a voluntad o reducido. Las columnas serán nombradas con letras. Después de la Z irán a A, a B, etc. Y las filas se seguirán nombrando con números. En la parte inferior podemos ver que tenemos aquí hoja 1. Se pueden crear más hojas en este mismo documento haciendo clic sobre este símbolo más podremos crear todas aquellas que necesitemos y podremos modificar los nombres para, hacerlos, para convertirlos en algo más significativo. Tal y como veremos más adelante, se podrán ocultar filas y columnas en una tabla, será po posible ocultar hojas, tenerlas todas mostradas o tener solo algunas, etc. Las hojas de cálculo también permiten un uso avanzado. Como ya he comentado, es posible procesar los datos contenidos en las celdas de una hoja de cálculo con diferentes fórmulas, pero incluso es posible programar sobre ellas y combinar su uso con otras aplicaciones de Google como el correo electrónico, el calendario, documentos de texto, formularios y presentaciones. En el caso de la hoja de cálculo antes mencionada para puertas abiertas, por medio de este script se enviaba de modo automático un correo personalizado a las personas que hacían una solicitud y posteriormente otro nuevo correo la víspera de la sesión con todos los datos que necesitaban para acceder a dicha videoconferencia, la hora y el enlace para ella. Vamos a ver un par de ejemplos eh, y este primero tiene un aspecto completamente diferente a, a las anteriores. En la parte superior podemos observar las letras y aquí a la izquierda los números. Esta hoja, que ya se le ha dado un formato, digamos, más agradable, más amigable, tiene como objeto el valorar los destinos de vacaciones para, para el verano de este año. Entonces tenemos aquí una columna y una de inconvenientes que nos servirán para valorar diferentes destinos. En el momento, idioma, por ejemplo, aquí, inconvenientes, idioma desconocido, yo me las arreglo muy mal con el portugués, por lo cual, para mí, Lisboa, en cuanto al idioma, es un inconveniente. En cambio, moverse por Lisboa, eh, no falta el coche para nada, con lo cual le pongo el 1 o le pongo un 0. Y lo que podré ir viendo es que a medida que yo voy modificando los valores de cada ventaja o inconveniente, la puntuación de ese destino se va a ir eh, modificando eh, de modo automático. Una de, eh, de las funcionalidades de la hoja de cálculo. Y bueno, antes de cerrar... Esta presentación vamos a ir a lo que sería el, la galería de plantillas de las hojas de cálculo. Aquí tenemos una serie de plantillas que pueden ser las propias que tengamos en, en el centro, en la organización, y luego las de carácter general que ofrece eh, Google. Eh, no está mal pasarse por aquí porque nos va a dar algunas ideas, tanto sobre para qué la podemos utilizar, como sobre cómo podemos presentar eh, los datos.